Hola a todos, bienvenidos. En esta oportunidad les voy a hablar de una estructura compuesta en el lenguaje Java. Estamos hablando de los arreglos. Eh, bien, pero ¿qué son en primer lugar los arreglos? Pues es una estructura de datos compuesta. También va, eh, se debe mencionar que es un conjunto o se lo puede ver como un, como un conjunto de datos del mismo tipo. Pueden ser datos de tipo string, datos de tipo char, eh, un arreglo de objetos. En fin, cualquier estructura que esté dentro de dentro de este eh, tipo de datos compuesta, ¿no? ¿Cuáles son los componentes principales de un arreglo? Pues eh, hablamos de, en primer lugar, lo que son los datos, que es la información propiamente dicha que está dentro de esta estructura, y por otro lado los índices, eh, con lo, los cuales nos van a servir para acceder a cada uno de los de los casilleros o a cada uno de los datos en el arreglo. Operaciones que se puede hacer un, eh, en este conjunto de datos, pues eh, insertar datos, modificar la información que está allí, eliminar información, ordenar. ¿sí? Si hablamos de datos, arreglos numéricos, pues la, la típica operación puede ser ordenarlos de forma ascendente o de forma descendente. Otra operación podría ser buscar un dato específico dentro de esta estructura. Pues para eh, decir que hemos aprendido la estructura, esta estructura de datos lo más importante que el programador debe estar consciente es de gestionar la información en un arreglo es decir que no se pierda que no quede de que no quede inconsistente la información en el arreglo luego de haber sido procesada adicionalmente se debe mencionar que esta es una estructura estática lo cual significa que al momento de declarar el arreglo pues se le define un tamaño y este no va a cambiar durante el proceso de ejecución del programa. Si yo declaro que mi arreglo es de 20 elementos, pues va a ser de 20 elementos hasta que se ejecute la última línea de ejecución del programa. ¿Cómo se declaran los arreglos? Pues ustedes ven ahí, en este caso estoy poniendo un ejemplo de un arreglo A, el cual es un dato de tipo entero. Le digo que es un arreglo poniéndole luego del tipo de dato, en este caso int, los corchetes vacíos. Con eso se entiende que es un arreglo de datos de tipo entero. Y como este es un objeto, pues debo crearlo utilizando la instrucción new. ¿ya? Luego, el, nuevamente, el tipo de dato y le declaro el tamaño que va a ser este arreglo, en este caso de 57 elementos. Luego hay otras maneras, otra otra forma de declarar arreglos y también in, inicializarle con algunos valores en este caso ustedes pueden darse cuenta en la segunda instrucción que tengo el mismo arreglo a declarado de tipo entero y no le estoy dando el tamaño de datos sino que le estoy eh, indicando cuáles son los valores que va a tener ese arreglo esto es muy importante sobre todo cuando estamos haciendo aplicaciones de arreglos y estamos en una fase de desarrollo de depuración de corrección de errores es eh, muy recomendable utilizar esta segunda manera puesto que eh, le declaro así los, los datos y no tengo cada vez que ejecuto el programa para correrlo, para verificar si está funcionando, no tengo cada instante que ingresarle datos por teclado. Entonces, en este caso, lo que se recomienda es declarar el arreglo y cargarle con los valores justamente que voy a hacer las pruebas. Cuando el programa ya ha finalizado, ya estoy eh, he revisado que no tiene errores, pues ahí ya le eh, tendría que cambiar la lógica para que los datos sean ingresados por teclado, los datos sean ingresados desde un archivo, desde cualquier fuente de datos. En la tercera línea, pues es muy simple. Esto indica, eh, se indica cómo acceder o cómo cargarle datos eh, al arreglo. Simplemente el nombre del arreglo y entre corchetes va el índice en el cual quiero cargarle el valor. Puede ser eh, nuevamente un dato, un carácter, un objeto. En este caso estamos con datos de tipo entero. Ya, algo importante de mencionar es que los, da, eh, los eh, índices en un arreglo, en el lenguaje Java y en otros también, como por ejemplo C y Sharp, se indexan siempre desde cero. Entonces cuando recorramos eh, el arreglo A, ah, por ejemplo, que está declarado en la parte inicial, miren que estamos declarando un arreglo de 57 elementos, de 57 posiciones, de 57 casilleros. Al momento de recorrerlo, pues tendrá que este ir desde la posición 0 hasta la 56, ¿no? Porque el tamaño es de 57. Pero como se indexan desde 0, pues será desde 0 hasta 56, siempre una posición menos del tamaño total del arreglo. Aquí hay un ejemplo de cómo estamos eh, trabajando con el arreglo. Es un ejemplo para invertir los elementos del arreglo. Tienen los valores 9, 7, 5, 3. Menos 11, 17 y 34, y al final ustedes eh, pueden ver en la presentación en la corrida del programa que lo que hemos hecho es simplemente invertir los datos del arreglo. Entonces, eh, en primer lugar, se está presentando. Miren lo que les había mencionado: tengo un primer ciclo for que va en un índice y desde la posición 0, y mientras que ese valor de y sea menor que a punto longitud o a punto length, no digo y me, menor o igual porque eso me haría llegar hasta la, eh, hasta el mismo valor que corresponde al tamaño del arreglo le pongo i menor simplemente para que llegue ese ese ciclo for llegue una posición antes de la longitud del arreglo pues en el primer for eh, se presentan los datos luego está la el ciclo for para hacer el intercambio de valores pues miren eh, hay un proceso ahí para intercambiar los valores siempre el primero con el último el segundo con el eh, penúltimo y así sucesivamente ese proceso se va a ir hasta el punto medio del arreglo para ir intercambiando los valores. Ya un índice i que obviamente va creciendo desde la posición 0 y un índice j vuelta que está recorriendo desde la desde el último elemento. Y ahí nuevamente se recalca lo que ya he mencionado: desde la longitud del arreglo menos 1, es decir, desde el elemento inmediato anterior al último, al, al tamaño del del arreglo y finalmente estamos presentando los datos que justamente están invertidos ¿no? este es otro ejemplo igualmente en el cual estamos sacando el promedio de los eh, elementos de un arreglo que sean diferentes cuyos valores sean diferentes de cero entonces en este caso es necesario pues miren he declarado el arreglo a y también le he eh, cargado los valores y en este caso, pues es neces... voy a sacar el promedio, pero no tendría que dividirlo para el... la cantidad de elementos que tiene el arreglo, pues... puesto que la lógica que... que se pide en este ejemplo es de los valores, de los elementos cuyo valor sea diferente de cero. Entonces tengo que ir con... en una variable que se llama número de elementos, ir contando justamente cuántos elementos son diferentes de cero. Y el proceso se ejecuta solamente para aquellos valores. A de la posición y que son diferentes de, de este valor. Pues se calcula el promedio eh, dividiendo la suma que se ha calculado para la variable número de elementos que se ha ido eh, precisamente acumulando. Finalmente pues presentamos el resultado de estas dos variables. Gracias por su atención.